¿Perdón? ¿Cuánto tiempo hay? No, no, Dios. Tranquila, no pasa nada. Estamos okay. entre cuates. ¿Cuánto tiempo hay de que? De, de ¿Espacio? Sí. El que quieras, ¿eh? Ok. Aquí nos podemos quedar Suena platicando. Bien. Y aparte me, me gustaría mucho platicar contigo porque te voy a contar una anécdota. El sábado o el domingo, no me acuerdo, llegué a casa de mis papás uh -huh. y. Eh, yo me estaba. estaba por irme. No sé, algo fui a recoger a casa de mis papás. Y al salir mi mamá me dijo, oye, cuando entrevistes a Diana, no, no sabe tu nombre, pero ahora lo sé yo. Uh -huh. Cuando entrevistas a esta jovencita que va a ir a lo del Nobel y demás, pregúntale quién sabe qué. Pero fue una pregunta como volada, que no lo, me acuerdo que volteé y le dije, ¿de qué me hablas, mamá? Ah, es que eh, el, la jovencita que vas a entrevistar, pero decía, a ver, acabo de regresar de vacaciones. Eh, y no, no tengo noticias de alguien que, que vaya a ir al Nobel. Y me quedé con eso. Y Antier platicaba con Verónica Rocha, mi compañera, y me enseñó la nota donde apareces tú, Diana Quiroz, uh -huh. estudiante de la ingeniería en mecatrónica del Tecnológico de Laguna. Me mostró tu nota y decidí invitarte, porque todo mundo está hablando de ti. Vas a viajar a Suecia como invitada a la entrega de los premios Nobel por una investigación que desarrollaste en torno a regeneración celular sí. con grafena. grafeno. Grafeno. Grafeno. Sí. Um, Bienvenida resulta. y gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. Nerviosa, gracias ¿no, por verdad? Más o menos. No, hombre, no pasa nada. Si sí, eres experta en esto. Sí, bueno. Cuéntanos. Um, soy estudiante del Tecla una Mecatrónica. Sí. La verdad, ah, debo decir que la investigación no la hice sola. Junto con mi empresa y un centro de investigación <coughs> somos un gran equipo. ¿Qué empresa es? Eh, Alquimex. Alquimex. Alquimex y el Centro de Innovación de Futuras Tecnologías. Ese sí está medio largo. Ah, hicimos nuevas investigaciones sobre nanotecnología. En su mayoría nos enfocábamos en cosas industriales. Eh, hacer filtros de agua para arsénico, para metales pesados, hacer pintura anti graffiti hacer muchas cosas. hace escasos año y medio, dos, nos dimos cuenta que la partícula que nosotros usábamos para eso... Grafeno. Grafeno. Ah, y, y te voy a interrumpir, eh, Diana, es muy importante esto. Explícale a la gente qué es la nanotecnología. Yo sé qué es, pero <risa> mucha gente de pronto dice, ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología es tecnología más pequeña. Se enfocan en hacer las cosas mucho más pequeñas. El tamaño de partícula, en vez de ser de centímetros o de micras, lo hacemos eh, con nueve ceros enfrente. Entonces, uh -huh. lo hacemos mucho más pequeño y mucho más efectivo. ¿Y para qué sirve hacer una partícula más pequeña? La verdad, para muchas cosas. Si te dijera que el oro es magnético, me dices, ¡ah, estás loca! Solo el fierro es magnético, uh -huh. ¿verdad? Pero el oro nanométrico es magnético. Y lo puedes dirigir en, dentro del cuerpo a, por ejemplo, zonas que tengan cáncer. Perfecto. Es decir, eh, si tú pones una partícula muy, muy, muy pequeña, pero seriamente pequeña, a través de un magneto puedes dirigir el metal, el oro hacia cierta parte para atacar el cáncer. ¿Es Exactamente, correcto? Bueno, en entonces, eso se concentra mi investigación. Eso es la nanotecnología y ustedes la dominan perfectamente. Entonces, <risa> aparece el grafeno. ¿Qué es el grafeno? ¿Un elemento químico? El grafeno es una forma alotrópica de carbono. Así como pues el carbono tiene carbono para pasar la carne, grafito y diamante, tiene el carbono. Es simplemente una eh, celda bidimensional hexagonal como si fuera una red. Imagínense un panal. Eh, que solo es un átomo, llega y abraza las células uh -huh. y las empieza a regenerar. Yeah. Es el único material nanométrico que se autorrepara. Apple y Samsung lo están usando para pantallas. Imagínate que se te cae tu celular y se rompe. Y en una semana ya está como nuevo, porque se autorrepara. Pero dijimos, ¿para qué reparas pantallas de celulares? ¿Por qué no reparas el cuerpo humano? Y Adelante. fue que empezamos a hacer la investigación. La verdad es una investigación muy grande y muy completa que lleva muchos años. Va desde hacer la nanopartícula eh, procesarla, tener la formulación de los productos y después hicimos pruebas sobre biomodelos para verificar estadísticamente cómo es que el grafeno y el oro empiezan a componer mucho más rápido las células. Uh -huh. Entonces, aquí tú nos traes una muestra. Sí. Esto que lo, lo, lo puedo lo puedo mostrar lo puedo, a la cámara. Claro que sí, la verdad es muy poquito, traje muy poquito. ¿Es grafeno esto? Es grafeno. Ah, es, es el como grafeno. gel de grafeno. A ver, vente, Otoniel, por favor. <coughs> Ahorita va a venir Otoniel para que nos ayude con la con la Toma aérea de, de... Sí, la verdad es, por ejemplo, una pequeña muestra de gel que tú sí. lo puedes poner sobre heridas abiertas, quemaduras, cicatrices, aunque sean viejas, eh, exposición de hueso, músculos, lo que sea, y empieza a regenerarlo. ¿Ojeras trasnochadas? Ah, las ojeras se te quitan en dos días. No me digas. Sí, el punto es que con eso puedes regenerar incluso órganos para evitar enfermedades Bueno, y, y este comentario de las ojeras lo digo de la manera más profana, porque en el último de los casos lo que interesa son las ojeras, lo, lo que, las bondades del grafeno tienen que ver con pues, heridas expuestas, como ya lo dijo eh, Diana, y también con pues, eh, eh, heridas viejas, cicatrices, ¿pues ¿no? Sí, imagínate, después dijimos, oh, ¿por qué quedarnos solo por fuera? Y fue que empezamos a crear suplementos donde tú los ingieres, imagínate regenerar órganos internos pulmones, hígado, eh, estómago. ¿Me los, ¿Me los permites? Claro hacer? que sí. ¿Y los están produciendo dónde? Los el... estamos produciendo en mi laboratorio, se llama Alquimex, tenemos una marca que se llama Moonlight, así eh, los comercializamos la verdad como suplementos. Que ¿Y es cómo que, se toman estos? Eh, se toma por ejemplo todo el tubito con cierta regularidad, eh, atacando cierto órgano. El grafeno ver, lo puedes dirigir. Pero, pero imagínate eh, que yo que yo compré este eh, amarillo. ¿Para qué sirve el amarillo? Ese amarillo es específicamente, por ejemplo, para quitar células cancerígenas. Uh -huh. El otro es, por ejemplo, para regenerar ciertos órganos. Tenemos ¿cómo cuáles? Para regenerar el páncreas, para las personas diabéticas, para regenerar el hígado, para las personas que están con diálisis, por Y ya, ahora... Eh, en México o, o, en, o en el mundo se estila que los laboratorios patenticen este tipo de eh, sí. fórmulas para que, que los médicos de pronto pudieran recetarlas, ¿no, Exactamente, Diana? o que las puedas adquirir simplemente que algún órgano empiece a fallar. Eh, sí. La verdad, mi laboratorio ya lo tiene como patente, mi laboratorio tiene más de 30 patentes, todos nosotros somos investigadores, estudiantes que nos inculcan mucho la cultura de patentamiento, estamos trabajando sobre esas investigaciones no solos, eh, muchas universidades de la región nos apoyan eh, tenemos también um, conexiones con universidades extranjeras hemos ido al MIT, a Harvard, a Oxford a representar a presentar pues precisamente fresa, ¿no? estas investigaciones ah, han ido a Estados Unidos a sí sí partes? sí la verdad es que a, hace poco en en octubre fue que pasó lo del de MIT Harvard fuimos a presentar las investigaciones para implementar esto imagínate en casos de eh, desastres naturales cuando no tienes hospitales, cuando no tienes nada, que llegues y empieces a, a consumirlo para heridas, quemaduras, derrumbes, que empiecen a regenerar células inmediatamente. Ahora, solamente son dos presentaciones o hay...? Hay muchas, la quiero, verdad. Quiero, quiero <risa> hacer patente que esta entrevista para nada tiene que ver con el tema comercial, pero me parece interesantísimo <risa> dar... Eh, a conocer esta información, porque es muy valioso el hecho de que existan investigadores laguneros que están desarrollando otras formas de atacar las enfermedades que nos están prácticamente aquejando y afectando actualmente en nuestra en nuestros tiempos. Hay muchos de esos medicamentos. Dependiendo de qué órgano quieras regenerar. Combinamos la partícula de grafeno con otras nanopartículas para regenerar eh, huesos, sistema nervioso, o, eh, hígado, páncreas, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la, inv la invitación al premio Nobel? ¿Quién te contactó? ¿Qué la te verdad. Dijo? Brincaste de la emoción en un pie, tu familia está orgullosa. Uh, mi fa primeramente mi familia es mi equipo, mi mamá es mi asesora, la maestra Sandra Casillas, mi hermana Raquel Quiroz es mi compañera de equipo. Oh, bueno. uh, todos en mi laboratorio juntamos investigaciones. Eh, yo ¿Tu mamá soy... es profesora? Mi mamá es profesora. Era profesora del TECLAUNA y ahorita nos dedicamos simplemente al ramo empresarial. Pero la verdad empezamos con ExpoCiencias. Espero que el público recuerde y ubique. expociencias es un concurso de ciencias donde presentas proyectos de innovación en múltiples áreas. Por muchos años hemos estado participando, nos hemos llevado muy buenos premios, no solo mi equipo de mi centro, sino de toda, todo el estado. De hecho, representamos a la delegación Coahuila y Chihuahua y hemos tenido equipos que van a... A Colombia, a Portugal, a Rusia, niños ya, pues, desde. ¿A ¿no? mamá? Niños desde incluso eh, secundaria. Imagínate, tuvimos unos niños de secundaria el año pasado que fueron a la NASA y otros que fueron a un campamento en Rusia. Eh, siempre me he hecho el comercial de exposiciones porque así es como empezamos. Uh -huh. eh, nuestras escuelas muchas veces no nos dan el apoyo que requerimos para los viajes y fue que empezamos a hacer la investigación en la parte privada. Nos la vimos, invitación, ¿recibiste sí. el teléfono? ¿Quién te habló? ¿Quién te contactó? Uh, Participamos en Exposiencias, la regional es en mayo, pasamos a la nacional, bueno, presenté este proyecto precisamente en la nacional, te evalúan muchos jueces de muchas partes, no solo del país, sino del mundo, porque es un evento internacional, y gané el primer lugar. El primer lugar en Exposiencias es para un chico o chica que es invitado a un seminario junto con los Nobel, es paralelo a los Nobel, que va a ser la primera semana de diciembre, todavía falta bastante, pero el chiste es que vas, representas eh, tu proyecto, tienes cenas con todos los premios Nobel de ese año, tienes cenas con los reyes de Suecia ese año, um, la verdad es una experiencia súper fantástica, nada más 20 chicos de todo el mundo están invitados a este Tú entre seminario, ellos. yo entre ellos. La verdad, soy la única en América Básicos, Latina. con los pelos morados también? Sí, siempre estamos bien locos los negros, claro. con los pelos morados. <risa> Oye, muy ah. bien. ¿Te emociona? Claro que sí. La verdad es que conocer, por ejemplo, he estado en otros eventos, pero eh, siempre la emoción de hacer intercambios culturales, internacionales, um, conocer otras universidades y en este caso pues conocer a los premios nobel que van a ser premiados este año pregúntale cómo es que inicia con este proyecto si estudia mecatrónica te dicen ya a través sé, de siempre WhatsApp. me preguntan eso uh, en el centro de investigación en que trabajo que es un centro y una empresa estamos muchos locos la verdad todos hay, estamos todos locos. estamos locos pero hay ingenieros mecatrónicos hay doctores hay dentistas hay ingenieros industriales hay eh, ingenieros en sistemas <coughs> Y todos nos juntamos para hacer cosas. Eh, yo <coughs> empecé con la nanotecnología de la parte química, ya que mi mamá y mi hermana son ingenieros químicos, y nos empezamos a ir del lado médico, pero pensamos como ingenieros, no pensamos de, ah, voy a quitarte esta enfermedad, sino uh -huh. decimos, oh, voy a crear algo nuevo para regenerar tu cuerpo. Hola, Ángel, buenos días. ¿Me podrías decir dónde puedo conseguir este medicamento? ¿Dónde me lo pueden vender? Dice, yo soy diabética, <risas> mi papá, mi mamá, mi hermano, eh, yo quiero que ellos se sanen. Dice, la jovencita está hablando divino, la felicito realmente, quiero saber dónde conseguir pues este medicamento, eh, me urge, lo necesito. La verdad es importante recalcar que no es un medicamento, somos suplemento alimenticio por las eh, leyes mexicanas, pero ya lo estamos comercializando como tal en mi laboratorio que se llama Alquimex. Pueden buscarlo en línea, alquimex.com y ahí nos pueden encontrar. Dice, hola Ángel, pregúntale a la señorita si hay algo para las articulaciones, ligamentos, huesos en sí, para la artritis reumatoide. Claro que sí. Ya que los dolores son insoportables. La verdad es que sí, logramos eh, polarizar la partícula de grafeno para que empiece a regenerar otras cosas, um, desde articulaciones, huesos, y eso es una investigación que incluso estamos llevando más o menos a la mano junto con el MIT o Harvard, ya que ellos descubrieron el año pasado, apenas, que el grafeno tiene la bondad de regenerar Nervios, Mira, neuronas. También una, una eh, enfermedad autoinmune junto con la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjogren y demás. ¿Hay algo para esto? Usualmente es una combinación de varias cosas, precisamente porque es una enfermedad autoinmune, eh, pero sí se puede regenerar. Todas las células que, que puedan ser orgánicas, el grafeno puede regenerar. Gracias por venir eh, con nosotros. ¿Alguna página de internet, algún Facebook donde te pudieran localizar? Claro este... que sí. Um, alquimex es mi laboratorio, nos pueden buscar en Facebook o en alquimex.com. También... te voy a agregar en siempre... este momento. <ríe> eh, siempre me echo el comercial de Exposiencias, por favor, ya está la convocatoria abierta. A ver, Alquimex se llama en Facebook, señor Canales. Sí, Alquimex, uh, Exposiencias Coahuila, ah. Chihuahua, en Facebook es Exposiencias Coahuila o la página Exposiencias Coahuila.com. Ahí nos pueden encontrar, tanto a mí como todas las otras investigaciones, la verdad tenemos ahí equipos que han logrado muchas cosas. Hay, por ejemplo, sensores para eh, remotos que te mida tu pulso y todo eso para que le avisa a los eh, servicios de emergencia cuando tienes, no sé, algún paro o algún inmunol un inmunológico. Ah, tenemos proyectos que detectan las vibraciones para temblores, para máquinas industriales. Tenemos un equipo de secundaria fantástico que fueron precisamente los que fueron a la NASA el año pasado. Eh, que hicieron un sistema para los coches y que sea más fácil de, eh, de frenar, por ejemplo. ¿Es Alquimex S.A.? Alquimex, no, es solo Alquimex. Alquimex. Somos una A ah, bonita. ¿Esta? Esa. Esa bonita. Voy a likear la página para... Bien. Y busque es Exposiencias Coahuila. ¿También? También, ahí nos pueden encontrar y ahí tienen acceso incluso a todos los otros proyectos que te digo, eh, han representado este a México, es? ese mero, eh, que han representado vale. a México en otras ferias internacionales, no solo existe la del Nobel, hay muy buenas ferias, niños desde 6 años hasta los 26 Increíble. pueden participar. Gracias por estar con, esa es Alquimex, la página, ¿no? Sí hay otra que se llama Moonlight Care que es precisamente la comercialización de los productos, puede ser incluso de rama cosmética, imagínate cremas que como dices borren las ojeras o shampoo que regenera el cabello empieza a regenerar heridas, la verdad luego nos piden una demostración muy díganle a que si me presta un no te vayas a cortar porque pasa, a veces no pero a lo mejor mira, en heridas como yo tengo una herida aquí si la ven Señor Canales, si ¿Sí ven, yo tengo, eh, yo, yo, bueno, no es una herida, es una cicatriz. La cicatriz se las empieza a quitar. Yo tengo otra otra cicatriz aquí, aquí está, mira. Ahí está mi cicatriz, no me traté de suicidar <risa> ni nada. Antes había unos, eh, Diana, unos, en los closets había un, como unos ganchos así para ubicar los zapatos, para meter como así los Un día Ay, yo, sí. en casa de mi tía Raquel, eh, metí la mano y me rasgué esta parte de aquí. Bueno, entonces aquí. Ah, mira, esa sí es una herida. Esa es una herida. Heridas abiertas con la exposición de sangre o incluso hueso se pueden empezar a regenerar. Ay, también soy nervioso y me. Los, los padrastros. ¿Me este, ¿Lo puedo poner? Sí, claro. A ver, supongo. George, ¿quién me está viendo? <risa> sí, ahí vas. Yo soy algo nerviosón ¿Y ese se deja cuánto? Eh, hasta que se absorba y empieza a regenerar. ¿Y no las te queda sí, negro es? el pedacito? No, no, no te queda negro. Simplemente es un gel de regeneración. Si quieres buscar la página Moonlights, como Moonlight. Luna en inglés, Care en Facebook, y ahí aparecemos con los productos cosméticos. Moon, sí. También me echó el comercial de que todos los jóvenes necesitan... No, qué bárbara, pues ¿Qué si vas al premio Nobel, va a salir carísima tu entrevista, pero mira, ya qué diablos, pues si ya nos aventamos quién sabe cuántos comerciales, dale pues, mi querida Diana. Bien, ah. Uh... Participen en investigación, sé que es muy difícil eh, para los chicos decirles, en exposiciones premiamos a chicos desde 6 años hasta 26 años en cualquier nivel que se encuentran, en esta ocasión en el 11 de mayo en la Universidad Autónoma de la Laguna vamos a tener la edición 2018 de la exposición Coahuila Chihuahua, ah, van a participar muchos jóvenes desde primaria hasta, hasta universidad, uh -huh. los premios que tenemos son 22 acreditaciones a la nacional, en la nacional te puedes ganar premios a Rusia, a Sudáfrica, a Azerbaiyán, que muchas muy pocas personas saben dónde está ah, A Portugal, a Colombia, ya no, ya a Brasil no. Y de hecho, en esta edición vamos a tener dos primeros lugares El primer lugar, el puntaje mayor de Coahuila y el de Chihuahua No tendrán que ir a la nacional, sino que van a ir directamente a una feria científica en Emiratos Árabes Y se nos fueron los nervios, como llegó la muchacha y el manojo, ahorita hasta <risa> la conductora salió ¿No? Sí, ¿Cuál es mi querida Diana? ¿La primera uh, o la segunda? Ninguna. ¿Ah, no? Busca Care. C-A-R-E. Moonlight Care. ¿Será este? Ese mero. Mero. Uh -huh. no, la voy a darle lequear entonces, ¿eh? Sí. Si se puede, si no entra. Pero no está funcionando <risa> el internet aquí. Ahí está. Ahí está. Me gusta. Bien. Qué orgullo. Muchas gracias. Eh, tómate <risa> <Sí>. fotos. <risa> Eh, Nos mandas un video. Van, van a van de todo. Ya me dijeron que me van a poner un GoPro en unos lentes, algo así para toda la ceremonia. Órale, sí. excelente. Nos encantaría eh, verte cómo eh, convives con los Nobel que van. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? Es la primera semana de diciembre. Siempre los Nobel. Va a ser un campamento, va a ser exponer el proyecto, va a ser cenas con los Nobel, eh, van a hacer incluso visitas a laboratorios en Estocolmo de muchas otras empresas que se dedican a la investigación. Qué orgullo, Diana. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial. Diana Quiroz, estudiante de la ingeniería en mecatrónica del tecnológico de la laguna. Él, eh, durante el mes de diciembre, va a estar en Suecia en eh, la entrega de los premios Nobel. Va a cenar con los reyes, virreyes y condes y con los Nobel. No, no, la mujer va a andar paseadísima. Y aparte es una lagunera con los pelos morados que va a ir a ponernos allá muy en alto. Nos da mucho gusto. Vamos a la pausa. Regresamos con información de los deportes y José Juan Vázquez.